Sea usted bienvenido a Trading Institucional Oficial y bueno el día de hoy vamos a hablar de bueno vamos a realizar un análisis institucional de alta frecuencia del AXS USDT Y bueno, si no sabes qué es el AXS... Bueno, lo voy a hacer de una manera muy simple. <coughs> Buscando acá en Google, para hacer una definición directa, no ponerme con redes. a AXS es uno de los juegos blockchain más famosos entre mundo. Sobre el que se ha creado una enorme comunidad y que ha mostrado el inmenso poder de esta nueva forma de monetización e interactividad. Y bueno... Si quieren saber mucho más de lo que es el AXS, pues acá les va a aparecer cómo comprar AXS, cómo funciona AXS, y ahí pueden buscar mucho más información. Básicamente, yo me voy a centrar en las personas que ya saben qué es el AXS. Olvido las personas que no saben pueden ir a buscar, pero sin, o no, pueden, no tendrían que ir ahorita, pueden ir después de realizar el análisis. Bueno, acá podemos encontrar el en Trading View. Desde mensual, me voy a ubicar en mensual y podemos hacer, yo siempre tengo mi indicador de fractales y podemos ver acá cómo dentro de la vela, digo, dentro de la dentro de la gráfica mensual podemos encontrar cómo el precio realizó un máximo. Y cómo realizó este mínimo, que acá debería haber otro fractal. Dentro de la gráfica mensual Miren cómo ha caído Ha caído hasta acá Ha llegado casi hasta el mínimo Vamos a ver acá Cambiar Cambiar ahora Como pueden ver acá Disculpen Como pueden ver acá Estaban los 46 mil, ha hecho un máximo ahorita desde que del el año de enero. Esta es la vela japonesa mensual del AXS USDT USD, D. o USD. Y como pueden ver, ha llegado a los 62 mil. ¿Listo? Estaba en el máximo que realizó, repito, 46 ,000. Y bueno, ha pasado más del 50%, obviamente. Obviamente. Bueno, entonces, como podemos ver acá, hagamos un análisis simplemente directo desde el análisis institucional, desde las velas, desde la fractalidad. Te sugiero ver todo el canal después de este video para que te familiarices más con, este, eh, con esta interpretación del mercado, de esta interpretación de nuestras gráficas y nuestras velas japonesas de una manera clara y directa. ¿Listo? Entonces, miren acá, eh, ha realizado el mínimo y el máximo del año y lo más posible es que este sea o debería ser lo más posible obviamente toca esperar a que se frene el freno el freno a que se frene el precio <coughs> a que se frene el precio perdón y pues obviamente eh, muestre síntomas de que en realidad se quiere frenar y quiere irse a la vez ¿No? Eso es, ya requiere mucha más paciencia. Y obviamente pues donde abre el año y donde cierra el año. Siempre está ese indicador en todos lados. ¿Listo? Porque es algo básico del MetaTrader o de nuestras gráficas de trading que nos lo presenta con las velas japonesas. ¿Listo? Entonces entendiendo eso que estaría pues esperando un freno acá, un tipo de vela Doji, un tipo de vela de indecisión tú le puedes llamar como quieras ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que estaría esperando y luego pues básicamente iría hacia arriba. El AXS aún no muestra estos síntomas, repito, entonces puede seguir cayendo. Podría llegar hasta los 46.000 y hacer esto como lo podría hacer el Bitcoin. Podría hacer eso, pero siempre hay un porcentaje de probabilidad. Yo me estoy basando en que aún no hay un fractal acá. Y también basándome en las criptomonedas madre, Bitcoin y Ethereum. Obviamente y Ethereum. Entonces, es importante para aprender a invertir, pues los que me siguen, eh, yo diversifico mucho mis inversiones, me gustan mucho los negocios y le enseño a, a las personas a, a que lo hagan. A que lo hagan y más en estos tiempos tan raros, tan raros. Solo voy a decir raros. ¿Listo? ¿Listo, traders? Básicamente es esto, y si yo me voy a semanal, Puedo encontrar acá, es lo que me presenta, déjenme buscar otro Binance acá, a ver si... Uff, claro. Miren, acá ya tengo hasta análisis y todo. Básicamente acá hizo algo importante, pero no frenó como debía y la vela siguió bajando. Eso pasa cuando uno no es tan paciente. Entonces si nos vamos acá a la gráfica semanal, podemos observar lo que estaremos buscando, que sería el alto y el bajo, el máximo y el mínimo. Míralo acá. Míralo acá. Es que es más simple con... Pero bueno, míralo acá, sería esta zona de acá. Esta zona de acá, vendría el trabajo y esta zona de acá. El impulso, al retroceso. Entonces, mirenlo acá. Ahora sí. eh, esta zona de acá y esta zona de acá. Estamos obviamente buscándose bajo mensual. Entonces, obviamente va a haber un trabajo más drástico. Miren, si alguien sabe cómo yo podría quitar acá todo de una vez. Restablecer el gráfico. No. Si alguien me dice cómo poder eliminar. Eliminar dibujos. Ah, bueno, ya, ya. Ya lo logré. Listo. Entonces, miren acá. Uf, claro. Ver, lo necesitaba. Entonces, miren acá. Esto es lo que vendríamos buscando. En esta zona de acá, si el precio quisiera subir del AXS. Obviamente recordemos que al llegar acá podría rebotar y hacer algún tipo de manipulación para luego subir en temporalidad semanal. Es decir, tomaría varias semanas subir el precio. ¿Listo? Entonces hay que tener mucha paciencia al momento de querer invertir en grandes probabilidades o en grandes Oportunidades de negocio que uno puede obviamente analizar en base de sus conocimientos y en base de su experiencia. Listo. Si quieren saber pues mucho más de esto, eh, déjenmelo saber y yo haría más videos. Si quieren saber que analice más pares acerca de Axe Infinity o más cosas de este juego. Si quieres saber pues más, pues me lo haces saber acá abajo del comentario. No olvides compartir el video. Y darle like, así me haces también saber que te gusta. Y compártelo para las personas que estén muy dudosas de Axie de Infinity. Voy a dar otro, otro, antes de irnos, voy a dar eh, otra, otra probabilidad, porque acá hay un trabajo muy importante del precio, voy a decir algo más profundo. Entonces, acá mire, recordemos el proceso de manipulación que hubo acá, de continuación de tendencia a la baja. Acá este fue de cambio de tendencia, este que pueden ver ahí. Y bueno, eh, vendría de pronto aquí y como digo, pegando y podría seguir bajando y hacer algo muy parecido a lo que hizo acá. Un proceso mucho más grande y obviamente tomaría mucho más semanas. Pero siempre digo, donde lo hacen los institucionales más fuerte y si hay una liberación obviamente a favor de lo que estamos esperando, pues el, el beneficio será mayor porque ese alto, ese bajo será de temporalidad mayor. Es decir, será de inversores o de manos mucho más fuertes dentro de este negocio. Listo, traders. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.